Brindar un soplo de vida a niños y adultos con enfermedades respiratorias es nuestra razón de ser. Continuamos cuidándote en medio de la situación de salud generada por la COVID-19, manteniendo como prioridad tu seguridad y la de tu familia. En la Neumológica seguimos adelante por ti. Hoy, más de 60 profesionales de la salud de la Neumológica brindan cuidado y atención especializada en neumología en los servicios de urgencias, hospitalización y en las unidades de cuidado intensivo de la Fundación Cardioinfantil. Gracias a una alianza estratégica que hemos fortalecido por más de 25 años, por medio de la telemedicina hemos logrado continuar con la atención de nuestros pacientes en consulta de neumología adultos, neumología pediátrica y alergología, el seguimiento de los pacientes en los programas de atención integrada, ASMAIRE AIREPOG e hipertensión pulmonar. Hemos implementado las sesiones de rehabilitación pulmonar virtuales y de manera personalizada, con el fin de evitar el sedentarismo en nuestros pacientes del programa de rehabilitación pulmonar en este tiempo de cuarentena. La telemedicina nos ha permitido llevar un soplo de vida a los hogares de nuestros pacientes. También seguimos brindando atención presencial en nuestros servicios a los pacientes que lo requieren con prioridad. Pacientes de neumología intervencionista, trasplante pulmonar, laboratorio de pruebas de función pulmonar, centro de medicina del sueño, entre otros. Realizamos un filtro al ingreso de la institución para controlar el número de pacientes que ingresan y verificar la implementación de las medidas de precaución en tiempos de COVID-19. Manteniendo como prioridad la seguridad de nuestros pacientes y sus familias, seguimos adelante por ti en tiempos de COVID-19.